Eugenia China Suárez, con Nicolás Cabré somos muy opuestos. La actriz contó cómo se organiza con su expareja para la crianza de su hija Rufina. El papá de Ruffy es muy organizado, muy estructurado, reveló. Los detalles, en la nota. A raíz de su protagónico en la pantalla en Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Eugenia China Suárez brindó una entrevista en Metro y Medio donde habló sobre el vínculo que mantiene con su expareja Nicolás Cabré. El papá de Ruffy es muy organizado, muy estructurado, somos muy opuestos y eso suma. Trabaja mucho también, pero es bastante más organizado que yo. Contó la actriz. Los actores fueron pareja en 2012 y se conocieron durante las grabaciones de la tira Los Únicos, que se emitía por el 13. Poco tiempo después. Tuvieron a su primera hija Rufina. Sin embargo, en 2013 le pusieron punto final a su amor. Por otro lado, la blonda se refirió a su actual pareja, Benjamín Vicuña, con quien tuvo a su segunda hija. Magnolia es chiquita y es bastante fácil la organización. Hay que ver cuándo empiece el jardín. Tener dos ex debe ser una cosa tremenda, en mi caso por suerte todavía estamos. La actriz contó cómo se organiza con su expareja para la crianza de su hija Rufina.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 Magnolia es chiquita y es bastante fácil la organización. Hay que ver cuando empiece el jardín. Tener dos ex debe ser una cosa tremenda, en mi caso por suerte todavía estamos.